Hola amigos y bienvenidos al primer video del año en nuestro canal de pareja ¡Woo! Hemos empezado este año con una nueva aventura Seguramente si ya me siguen en el canal de Hello Tania Chan están enterados de que nos hemos mudado A mi bello pueblo Napa Tampico. Estamos aquí en el centro, disfrutando de un delicioso helado, sabor nuez y jayato de chocolate. Sí. ¿Muy mm. rico? Siempre delicioso, el helado de mi pueblo, me gusta mucho el de la Minerva. Vinimos aquí, año y medio, antes. Ajá. Hace año y medio, cuando oh. recién llegamos a México, vinimos aquí a comer un helado. Sí. Y recuerdo que te salió de banana y no te gustaba y me lo tuviste que cambiar. Banana, ya, Tania. Pan de gacho como Yo creo que Israel haremos vaya a hacer, tradición. <muchas> <muchas> Tampico de Omyonko, de sí. En mi canal ya les explicamos todos los motivos de por qué decidimos mudarnos de regreso a mi ciudad natal. Pero prácticamente pues teníamos un plan Y solamente íbamos a vivir un año en Monterrey Así que este año lo estamos iniciando en Tampico, Tamaulipas Mi hermosa ciudad natal Es un lugar súper bonito Donde tenemos muy buenos recuerdos Y donde estoy segura de que Hayato va a vivir muy feliz ¿A qué? Sí, sí. Tenemos música en vivo gratis Siento muy... México a vivir en México no. este lugar es súper bonito, es típico de mi pueblo, este lugar se llama El Pulpito y por allá tenemos la Catedral de Tampico, en el último piso de este edificio el Hotel Inglaterra ahí fue nuestra hora Wow, qué bonito, tampico. Sí, tampico torao, el La verdad es que estoy muy contenta de estar de regreso en mi ciudad natal. Me tomó 7 años volver a vivir en mi ciudad natal. Entonces estoy muy contenta de estar de regreso. Hay muchas cosas que quiero hacer aquí que le quiero mostrar a Hayato, que quiero mostrarles a ustedes en los vlogs. Tampico es una ciudad súper bonita y quiero mostrarles todo lo que hay aquí para hacer. Uh -huh. Yo creo que Tania es muy fan de Tampico. Yo creo que toda la gente de Tampico, como que todos los tampiqueños somos de que es que mi pueblo natal es hermoso. La verdad es que Tampico es muy bonito, es una ciudad cómoda, bonita, con muchas cosas que hacer. Hasta la playa de Madero está ahí, uh -huh. es muy bonita, o sea, Tampico es hermoso. Sí. Yo soy muy fan de Tampico, sí, cierto? sí. sí, sí. <risa> Hayato, ¿y tú qué quieres hacer en Tampico? ¿O cómo te sientes de estar de regreso en Tampico? ¿Ya viviste aquí por seis meses? Sí, pero ya regresé a mi casa. Sí. Mi home? Tu hogar? Tu hogar en México. Ajá, uh -huh. sí y siento muy cómodo uh -huh. mm, me divertí mucho vivir en Monterrey también pero aquí más cómodo me siento muy mm, a gusto a, a gusto. gusto es la palabra que buscas a sí. gusto mm. Me gusta. Ahora que estuvimos viviendo en Monterrey, de hecho, cada vez que veníamos a Tampico de visita, Hayato me decía que sentía que llegaba a su pueblo, a su ciudad natal. Y eso a mí me hacía sentir súper feliz y emocionada. Sí. Sí. Felicidades. Gracias. En otro tema que nada que ver, me corté el cabello. ¿Cómo me veo? La verdad es que todo el tiempo que viví en Asia, siempre lo usaba lacio. Y largo. Y es la primera vez en mucho tiempo que lo tengo corto y ondulado. Siento que me hace lucir un poquito más cachetona. Pero, ¿cómo me veo, Hayato? Me veo bien, me veo bien. Por favor, díganme que me veo bien, amigos. Muy hey, bien. Gracias, gracias. Sí. Y buñón, hambredo. Támpico que efectuó... a Niku... a Zosh... 그런 일을 하고 싶어요. 왜냐하면 우리가 1년 전에 여기에 왔을 때도 사실 매키시거에 왔을 때내 목적은 조금 더 오프라인으로 사람 만나고 조금 더 그런 걸 하고 싶었어요. 근데 코로나도 있었고 아직 언어도 그렇고, 씨, 아직이지만, 씨, 그래서 일단 먼저 언어를 공부해야지, 뭐 하고 싶어도 할 수가 없는 상황이었으니까 그랬었는데. 이번 연애는 약간 이런 식으로 지낼 수 있으면 좋겠고, 그리고 우리 뭐라고 하면 되나? 약간 우리 인생이 조금 더 액티브하게 조금 이번 연애는 될것 같아요. Sí, Ajá. creo que en los últimos años, debido a la pandemia y a nuestro trabajo, sobre todo al mío, hemos estado trabajando mucho online y hemos estado como haciendo mucho nuestra vida online, pero no nos hemos enfocado tanto a nuestra vida presente en un lugar. Entonces, este año tenemos como objetivo vivir más offline y hacer más actividades Fuera de casa sí. Yo estoy pensando inscribirme a clases de yoga Porque yo antes en Tampico iba a yoga Y me gustaba muchísimo Entonces ya estoy buscando una academia de yoga Para empezar de nuevo aquí mis clases Y conocer nuevas personas también Y hacer otro tipo de actividades Que no tengan mucho que ver con computadoras Creo sí. que necesitamos salir más Ir más a parques sí, Conocer más lugares Ir a la playa Tengo muchas ganas de ir a la playa <ríe> ya que mejore un poquito el clima que está medio fresquito de hecho tengo frío sí, ¿Ah? <ríe> sí tengo frío no traje suéter no manches Ay, ya tú tienes a las aves y de repente empezaron aquí las palomas es que no viven del kiosco viven del kiosco eh, quieres ir no a otro, lugar? No, a otro no, no, lugar no no no está bien, bien está bien está bien no pasa nada te van a hacer nada las películas. Sí, claro que sí, 그쵸? obviamente muchas de nuestras aventuras que vamos a estar haciendo offline y todo lo que vamos a estar haciendo se los vamos a estar compartiendo aquí en el canal. Este, este año sí queremos echarle muchas ganas al canal de YouTube y queremos compartir con ustedes más cosas porque el año pasado... La verdad es que como saben Estuvimos nueve meses inactivos Y este año no va a pasar Nada de descansitos Queremos compartir todo con ustedes Y también de ser posible Hacer reuniones Y conocerlos a ustedes en persona La verdad Sí, tenemos que hacer más reuniones Y conocernos en persona, chicos sí. Yo amo Tampico De verdad, todos los tampiqueños Somos muy orgullosos de nuestra ciudad natal Y es como Yo amo Tampico Sarangi. Sarangi. ¿Cana ha sido poco Sarangi. chicos, ya vamos de salida del de centro porque vamos a ir a Altama que es un shopping mall muy popular aquí en Tampico vamos a ir ahí porque en navidad me compré unos audífonos nuevos porque los que tenía ya estaban muy viejitos y siempre que estoy editando los videos a veces se dejan de escuchar, no funcionan, entonces tengo que desconectarlos y conectarlos y a veces agarran y a veces no entonces ahorita vamos a ir a recoger mis audífonos nuevos y estoy muy emocionada y tal vez Probablemente, tal vez aprovechemos las ofertas y compremos un horno que quiere comprar Hayato. <risa> Llegamos a Altamá, tan bonito como siempre. Oh, ahora hay un carrusel. Hayato, pero tenemos que ir a Liverpool que está allá. Ah, okay. Sí, quiero ir a recoger mis audífonos primero. Sí, sí, sí, sí. Sí, estoy muy emocionada por recoger mis audífonos. La verdad es que ya me urgen unos audífonos nuevos. Ya recibí mis audífonos, estoy muy contenta y ahorita vamos a ir a ver los hornos. Allá no fighting, sí, A ver vamos. si está en descuento. <risa> ya llegamos a la sección de los hornos y aquí está el hombre emocionado. Él ya escogió uno. ¿Dónde está el que te gusta? Al parecer en tienda no hay del que él quiere, pero está viendo aquí otro, que también se ve bonito. ¿Te gusta ese o quieres el otro? Otro. <ríe> quieres el grande, el caro. <ríe> ¡No! ¡Y de Uri son 100 que está una. ok! ¡Ok, ok! ok darongo Pochima! ¡Online uh -huh. esos es ¡Sí! ¿Qué? Ok, ok. ¿Qué 우리는, ¿Sí? Nombre, ¿Número? ¿Número? Ok 3 horas later. Pues oh, que sí estaba el horno, nada más que estaba en otro lado Miren qué bonito el hornito y si tiene descuento <laughs> ¿Está bonito, okay. Hayato? Sí, está bonito 6 hours later. vas a cocinar? Caletas uh, muffin Pan Solamente cosas engordantes No, también cosas saludables Porque es freidora de aire uh, Quiero que me hagas pescadito Papas fritas <risa> Comida saludable Verduras al horno Quiero cocinar pan Ok, quieres cocinar pan Seven hours later. Amigos, tenemos horno. Aquí va el Hayatito con su hornito. Chiquito lo compró. <laughs> y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, espero que les haya gustado, muy pronto les vamos a contar más chismecito y les vamos a mostrar también nuestra casita, así que esperen muy nuevos videos de nuestras nuevas aventuras aquí en Tampico, por favor no olviden regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que YouTube les informe cada que subamos un nuevo video y nos vemos en el siguiente, adiós.